La carpintería de Ribeira es un oficio ancestral y es la origen primigenia de la construcción naval. Los carpinteros reparaban y construían los barcos por la ribera de la costa, eh, o bien del mar o bien del río, y por eso adoptó ese nombre en su momento. Esta carpintería de Ribeira en concreto, que se llama Astilleros Catoira... Eh, empezaba ya por 1915 con mi abuelo, eh, José Ramón Collazo... ...y lo continuó mi padre, Manuel Collazo... ...y ahora estamos mi hermano y yo, eh, Ramón Collazo y Manuel Collazo, que es mi hermano. Pero este barco que tenemos en nuestras costas... ...si bien responde a esa construcción tradicional... Ya tienen muchas innovaciones tecnológicas que han, que han podido surgir a lo largo del tiempo. Desde resinas epoxis en cubierta hasta aparatos electrónicos como cualquier otro barco o una hélice de prueba para el movimiento transversal del barco. Las maderas que usamos para, para eh, llevar adelante en la construcción de este barco son casi todas autóctonas, un 70% por lo menos autóctonas, desde el pino del país que está en el fondo del barco, el, el roble que lo usamos para la estructura interna que son las cuadernas o eucaliptos que van en refuerzos longitudinales.